Hola soy Cecil, me he puesto las piras para el festival audiovisual de permacultura 2020 pero también y sobre todo porque acabamos de celebrar los cinco años de permacultura peñaflor. Se trata de un primer video general sobre cómo la permacultura nos ha ayudado aquí a ser más resiliente Compré la finca en abril de 2015 en Aldobell, en el sur de Cataluña, entre el Parque Natural del Sports y el Delta del, del, del Ebro. La finca llevaba unos 30 años abandonada y tiene varias construcciones, una de 90 metros cuadrados y otras pequeñas. Es una finca de 6 hectáreas, que tiene muchas oliveras, algarobos, almendros y higueras. Está orientada al norte y sigue un barranco muy profundo. El barranco de la conca de Sansuria. Estoy trabajando con una arquitecta para empezar unas construcciones de almacenes, de porches, unos baños, una sala de actividad, con criterios de bioclimatismo y técnicas de bioconstrucción. Hemos presentado el proyecto como hostal rural para, para que se acepte a nivel de turismo, que tiene las normativas las más simples. La idea es crear un centro de aprendizaje en permacultura donde varias personas puedan vivir en comunidad buscando la resiliencia alimentaria social, energética y económica, produciendo el máximo de nuestro consumo y, y buscando compartir nuestros aprendizajes, los espacios y los excedentes. El diseño actual se basa en al menos tres pilares, tres actividades. La primera es la producción de alimentos. Producimos aceite de oliva extra virgen, almendras, frutos secos. Empezamos ya a tener unos excedentes de huerta de después de cinco años. Recogemos hierbas medicinales, también vendemos a veces un poco de excedente de leña. Intentamos hacernos pues, los insumos, buscamos estiércol aquí a, alrededor, hacemos vermicompost, biochar. La segunda pata del proyecto es ofrecer habitaciones como tipo ecoturismo educativo para la educación en la simplicidad voluntaria, para adquirir o para los futuros integrantes del proyecto. Y la tercera pata es la organización de actividades, de encuentros, de formaciones, de talleres, de fiestas, entre otros, pues el festival del solsticio cada año. Se trata de valorar la diversidad de funciones de, de la finca y de las personas que lo integran para poder adaptarse a los cambios. Si alguna de las actividades falla, quedan otras actividades para sostener el proyecto. Así una función está cubierta por varios elementos. Sí.